Digamos que yo no vine a ser el tonto Con la actitud de un corredor de fondo Soy Capricornio, logro lo que me propongo Fumarme tus letras para no perder el rumbo si me quieres bomba, si me odias chungo, la tierra es muy grande pero estamos todos juntos Di cuál es tu meta, ey, eso me pregunto, si quieres ser secreta, fuera de mis asuntos Yo quiero ganar billetes, recorrer el mundo y lo hago poco a poco con los cojones que pongo Elimino a los rivales uno a uno, las aves anidan cuando saben que ya llega el cóndor Si fuera una tía esto sería porno y los críticos del rap solo los pajeros cachondos Guárdame una cría que aquí no hay tía Esto es un jarro de agua fría pa' aquel que se hace el sordo Tan pancho y tan tocho el pecho Si tienes dudas revísate el cacho Hecho antes que se me junten los machos Dejo tu trayectoria en barbecho Si me necesitas call me, call me Que yo siempre voy a estar, voy a estar Ellos quieren guerra, ellas quieren ir Y yo se los voy a dar, ajá, ajá Si me necesitas call me, call me que yo siempre voy a estar, voy a estar Ellos quieren guerra, ellas quieren por ir Y yo se los voy a dar, ajá, uh ajá -huh, uh -huh. Yo llevo más de 10 años en esto Sobran las palabras en el show, lo demuestro Yo ya me cansé de los bajos presupuestos Y managers que no pagan en bolos, los detesto Siempre ando con Mary Jane como Peter Parker pidiendo John Hay en los bancos del parque A lo de Gocalde, esto es un punto y aparte Caníbal es quien lo parte Estate tranquilito primo y no dejes el cante Si estás en contra mía mejor tírame pa'lante No hay nada que hacer, lo sé desde que empecé Que yo soy el MC que no tiene contrincante Muchas veces la cagué, otras coroné Lo importante es aprender, para el malo, para el bien Si tú me quieres joder, me convierto en coronel Yo te voy a poner a correr más millas que en el cuartel Aquí todos quieren ser la estrella y tener su papel El caché, el poder o el Nobel Pero nada es regalado, eso ya lo sabes men No nací montado, sé que quiero y lo tendré Si me necesita, call me, call me Que yo siempre voy a estar, voy a estar